Evidentemente ha habido avances notables, sobre todo en materia de leyes. Hemos avanzado en blanco y negro sobre el papel muchísimo. Y bueno, por ahí se empieza, pero es evidente también que, que queda muchísimo por, eh, por superar, porque justamente esas leyes que han sido aprobadas se encuentran a la hora de ser aplicadas con muchísimos obstáculos que nos ha costado trabajo ir superando, eh, o, obstáculos en su aplicación. Y, y sobre todo, eh, yo, yo creo eh, que, que, que los números todavía nos siguen explotando en las caras, nos siguen ofendiendo el corazón y nos siguen preocupando, porque si, si medimos en temas de violencia de género, no podemos exhibir que han disminuido las violencias, ni, ni las violencias fatales que son los feminicidios y tampoco las violaciones, el acoso, el, el, el abuso, eh, el peligro en que las mujeres viven en nuestras sociedades eh, día a día, en las casas y en las calles. Entonces eso es, eso es un gran reto, pero lo, lo mejor que yo siento es que para que algo se pueda superar hay que saberlo y eso ya se está visibilizando y además, y es lo que más me, me provoca entusiasmo y esperanza, es ver cómo poco a poco cada día hay más y más y más jóvenes eh, mujeres y también más jóvenes eh, varones integrándose a, a, esta, a estas luchas y a esta demanda de una sociedad sin, eh, sin discriminación y dispuesta a erradicar esa tara terrible que debe avergonzarnos a todos y todas. Mira, yo creo que los principales desafíos que tenemos son de carácter político, porque esto solo se resuelve desde la política, desde alcanzar el poder y llegar al Estado, y entonces actuar en consecuencia con lo que se predica. Digamos, ¿cuál es el principal desafío para nuestros estados? Ser consecuentes con la aplicación de esas leyes y con los discursos que cada año se pronuncian el 25 de noviembre o el 8 de marzo, etc. ¿Y cómo se expresa ese compromiso? De una sola manera, en los presupuestos de cada uno de nuestros países. Y esos presupuestos, hasta ahora, lamentablemente, no reflejan el compromiso que se expresa en los discursos. Bueno, yo creo que hay muchos temas. Algunos tienen que ver con los presupuestos, porque la violencia eh, se manifiesta de muchas maneras en nuestras sociedades y afecta muchos derechos que se han venido eh, precarizando desde hace años como si se tratara de servicios en temas de salud, de educación, eh, en temas de vivienda, en temas de seguridad social, todo eso eh, la verdad es que eh, tenemos muchos pendientes todavía y, y insisto si no hay presupuesto y si no y si no hay una disposición de verdad a aplicar esas leyes, a generar, digamos, los cambios institucionales, administrativos, para que las instituciones eh, democráticas o del Estado democrático cumplan con su papel, vamos a seguir con esta, con esta situación. Ahora bien, el principal problema que, que tenemos en nuestros países, este... Eh, y tiene que ver eh, con, con, con, la, con las desigualdades, con la pobreza que afecta a todas las mujeres y a toda la, a toda la sociedad en términos, en términos generales. Y entonces ese, ese es un, un grandísimo desafío. Yo creo que fue un buen instrumento, pero que siguió muy concentrado en, en, la form, en la forma, nosotros tenemos una expresión en la República Dominicana, yo creo que se quedó en mucho bulto, mucha espuma y poquísimo chocolate. Lamentablemente eh, la Agenda 2030 este, arrancó bien en términos de difusión, pero luego eh, es innegable que ha habido retrocesos notables o impedimentos a la hora de de aplicarla, de hacerla efectiva eh, estamos llegando ya más cerca del 30 eh, pronto y, y lo que se ha avanzado mmm, no, a, no anuncia que podamos llegar al, al 30 eh, con, esos objetivos, con esos objetivos logrados. Y sobre todo me preocupa más todavía que esta situación se está dando en este mundo en crisis que fue afectado y, y, y fue hecho retroceder en muchos derechos eh, debido a la pandemia que, que ha atravesado el, el mundo entero eh, y, y sobre todo a las mujeres. Y ahora con estas amenazas de guerra pues, eh, se aleja un poco la posibilidad de alcanzar eh, la realización de los objetivos que como sociedades desde los organismos internacionales promovimos. Bueno, yo creo que la, las chilenas y los chilenos han estado dándole un gran ejemplo al mundo y eso es necesario destacarlo. Y lo hicieron con la elección de una convencional paritaria. Con lo cual eh, el aporte no es eh, solamente que se alcance la paridad, sino que nos obliga a revisar los criterios de representación, que en términos políticos también es muy importante y sobre todo en términos democráticos. Yo creo que ese es un aspecto necesario eh, de destacar. No, no, no quiero decir que la paridad va a ser la, la panacea universal, porque no lo va a ser, eh, pero yo creo que el desafío es... Que las mujeres que lleguen a los puestos de poder vayan con la disposición de aportar precisamente con la visión, con la experiencia, con la historia que, que, que llevamos desde los orígenes de ser creadoras de comunidad, de ser creadoras de solidaridad, de actuar y, y que llevemos esa preocupación por, porque eso es la comunidad, lo colectivo. Eh, que, que llevemos al centro de los debates las preocupaciones colectivas la universalización de todas nuestras demandas porque es la única manera que lograremos cambiar nuestra sociedad y nosotras las mujeres somos yo creo que la última esperanza con que cuenta la humanidad mientras tanto para construir un mundo más justo más solidario más igualitario y al final más feliz, que es lo que queremos.